Presidente, Grupo Aval, BBVA, Banco Meva y Banca Mía. Con Supergiro tienes todo lo que necesitas en un solo lugar. Y se han detenido las, balosas, las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, tenemos la número 2. En nuestra segunda balota tenemos la número 5. En nuestra tercera balota tenemos la número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy tenemos la número 3, 2523. 2523 es el número ganador en esta tarde del 8 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores.